hola cómo estás bienvenida bienvenido una vez más al canal de amenofis esta vez nuestro encuentro es para charlar acerca de cómo armar el motor de un ovni ahora estamos viendo imágenes de ovnis son las que uno encuentra por internet que no nos brindan ninguna información acerca de cómo realizar un viaje por el espacio bueno, primero que nada te voy a, a decir que no nos vamos a basar en fotografías de ovnis, ni en nada que haya salido de la red, nos vamos a basar tan solo en el trabajo de Skapeller. Carl Skapeller, un físico nuclear del de 1800-1900, es el único, la única persona en el mundo que creó el motor de un ovni que luego fue usado por los nazis. Este motor tiene la particularidad de disruptir una partícula fundamental de aéter entre medio de dos imanes. Esta disrupción se lleva a cabo en el centro de una bobina que está en el centro del de motor del ovni. Esta bobina es una bobina común y corriente separada eh, por dos materiales orgónicos eh, podríamos decir que la mitad de la bobina eh, tiene orgón magnético y la mitad otra eh, orgón radiante abajo magnético arriba radiante dos imanes en el centro encontrándose en sentido de atracción pero distanciados unos milímetros el uno del otro esta distancia es la que crea la disrupción de la partícula fundamental de aéter así que bueno los dejo con este video donde vamos a ver de qué se trata armar el motor de un ovni ahora estamos viendo lo que serían los cuerpos del motor viril del vehículo espacial por un lado podemos observar la esfera central el círculo central mejor dicho correspondería a los dos cuencos de acero enfrentados luego le sigue el material cerámico que separa las dos carcasas de acero para luego continuar con la última carcasa de acero vamos a dibujar el disco de metal y vamos a borrar la parte que correspondería a la bobina central. El disco central, que divide a, en dos a la esfera, llega hasta donde llega la bobina. La bobina de, de la esfera central es un tubo de PVC que en su interior tiene a dos imanes en modo atracción estos dos imanes en modo atracción frenan el aéter luego por encima del disco lleva un disco de material dieléctrico y por debajo también esos discos de material dieléctrico llegan hasta la bobina central así que los tres discos los dos dieléctricos y el disco de aluminio llevan un agujero en el medio para que pueda entrar la bobina del núcleo central, eh... los núcleos de las bobinas, el de arriba es de orgonite con aluminio y el de abajo es de orgonite con limaduras de hierro. Están sujetados a los cuencos a través de tuercas y bobinados con alambre de cobre. Toda la bobina está bobinada con alambre de cobre. Luego vienen los dos imanes. en modo atracción tenemos al sur abajo y al sur abajo y luego norte y norte ahora vamos a colorear la vasija de cerámica y vamos a colorear los cuencos de acero interiores. Para el cableado de los cuencos de acero, Scapeller nos habla de unos tubos de cerámica que sujetan a la esfera del medio estos tubos de cerámica luego llevan el cableado hacia afuera así que vamos a borrar esto que ya es parte del vacío de los tubos de cerámica. Esos tubos de cerámica eh, lo que nos permiten es, por un lado, centrar la esfera de acero del interior del motor viril. Y por el otro sacar el cableado por un lado de la energía radiante que sale por acá y de la energía magnética que sale por este otro extremo. Luego se colocan dos motores. Un motor va a hacer girar la carcasa exterior y el otro motor la carcasa interior, eh, la carcasa exterior del lado de arriba, perdón. Nosotros tenemos un motor de este lado donde con el eje vamos a mover la carcasa de acero exterior ponemos ahí el eje muy bien ahí tenemos al motor que va a hacer mover la carcasa exterior hacia uno de los lados en concreto tenemos dos lados uno que es mirando la esfera desde arriba, en sentido horario, y otro es en sentido antihorario. En este caso, eh, sabemos que el sentido horario expande, y que el sentido antihorario contrae. Y como lo que nosotros buscamos es, que en vez de que el plasma se expanda, se contraiga para poder fabricar una fricción entre el plasma de la esfera interior y el plasma de la esfera exterior. Podríamos decir que acá hay un tipo de plasma electroplasmático y acá hay un tipo de plasma protoplasmático nosotros al hacer girar a la carcasa de abajo exterior y a la carcasa de arriba exterior en sentido antihorario, nosotros haríamos que el protoplasma que se encuentra en la región posterior a la carcasa de cerámica quiera irse vorticialmente hacia adentro. Una vez que el plasma efectúa este movimiento, entra en fricción con el plasma de la esfera interior, generando una cantidad, un caudal de energía para el campo gravitacional. Va un motor abajo y va un motor arriba. que hacen girar a la carcasa exterior de arriba y de abajo en un sentido antihorario. De esta manera se friccionan los plasmas, la entropía negativa aumenta, la disrupción de la partícula fundamental que se encuentra entre medio de los dos imanes aumenta y es así que los anillos gravitacionales comienzan a a surgir de nuestra esfera. Comienzan a surgir anillos gravitacionales que van a provocar que la esfera levite, dándonos también una salida de energía radiante. ...por el hilo de arriba... ...que está agarrado a la tuerca... ...que está agarrado al organite... ...y a la bobina... ...y de energía magnética negativa... ...por el hilo... ...de abajo... ...los tubos de cerámica... ...habíamos dicho que son... ...para sostener a la esfera central... ...con un componente dieléctrico... ...que permita... ...que este cable... No tenga contacto con los plasmas. Al ser de cerámica, todo queda del otro lado. Ahora vamos a ver cómo a través de la entropía negativa podemos hacer que una partícula se disrumpa en el centro, en el baricentro, de dos cuencos de acero enfrentados. Si nosotros miramos un cuenco desde el lado de arriba, vamos a ver esto y vamos a ver que aquí se encontraría el agujerito donde se agarra la bobina. Bueno, eh, cuando los capacitores se cargan de energía, la energía recorre su, su superficie por el lado de adentro, y por el lado de afuera a la vez que los dos cuencos están enfrentados comienzan a formar un efecto capacitivo quiere decir que va aumentando la electricidad y con ello comienza la vibración es así que a través de los bordes de los dos cuencos que están separados por los dieléctricos, comienza a fluctuar una vibración sónica, o sea que estamos hablando de un sonido. Ese sonido viaja por el aire como cualquier sonido. Y en el caso de nuestros... Nuestras dos Nuestros dos cuencos de acero enfrentados, el sonido comenzará a viajar haciendo aros concéntricamente. Cuando el sonido hace esto, no está haciendo otra cosa que generar patrones de ondas escalares que si bien son de sonido, son el transporte ideal para la energía escalar. Y es así que los cuencos pueden empezar a transmitir hacia un baricentro energía escalar, haciendo que la energía vuelva al origen. Esta es la retroalimentación de nuestro motor viril, que si bien por un lado es capaz de disruptir la partícula fundamental a través de dos cuencos, también a través de los mismos cuencos puede hacer viajar la energía de manera escalar a través del sonido provocado por los dos cuencos hacia el baricentro, por lo tanto toda la energía que se encuentre en los bordes se va a transportar hacia el centro a través de las ondas escalares producidas sónicamente a través de la vibración de dos cuencos de acero enfrentados que se comportan como campanas pero también como capacitores luego de esta explicación nos queda mucho más claro cómo es el proceso de disrupción para crear por un lado un fluido radiante magnético con el cual podamos electrificar la carcasa del ovni para que abra el aéter y así poder levitar o flotar en el vacío cuántico. Por otro lado de esta disrupción vamos a tener una serie de anillos magnéticos, concéntricos, gravitacionales que nos van a permitir levitar. Eh, por un lado la carcasa se abre y eso nos permite electropropulsarnos desde abajo y por el otro lado los anillos que se desplazan por el ecuador del motor nos permiten levitar de esta manera bueno queda un poco más extendido el tema del motor del ovni eh, vamos a seguir con este tema este es el primero de una, una serie de capítulos Así que bueno, vamos a ir de a poco avanzando sobre la materia de la éter y de la disrupción. Por ahora decirles que se trata de dos imanes en modo de atracción y un tren de pulsos por el lado de arriba de 6 Hz y por el lado de abajo de 2 Hz. Por el lado de abajo magnético radiante, eh, perdón, magnético norte-sur... Así que son 2 Hz, el clock. Y por el lado de arriba, 6 pulsos radiantes que se reparten en 3 y 3 con cada uno de los magnéticos. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, este es un video más para que podamos ir acercándonos a esta ciencia que va a ser para nosotros para disfrutar de este siglo sin complicaciones, para que nuestra conciencia pueda también expandirse y podamos salir de esta cárcel mental a la que nos tienen sujetos a través de la ignorancia. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, el éter llegó para nosotros y llegó para quedarse y no se va a ir. Así que bueno, te quiero felicitar por estar hoy aquí ahora, y bueno, dejarte un abrazo explosivo de todo mi corazón, y que te llegue ahora. Y bueno, nada, que vamos a estar acá pendiente de los comentarios, de la curiosidad de cada uno, y bueno, dentro de lo que uno puede, responde las preguntas. Te dejo un beso, te quiero mucho, chao hasta el próximo video.